Reunión de la Noche Millennium de febrero del 2023 El programa va a ser detallado por Aura Méndez de I Canova Yo quiero darle la bienvenida al escritor invitado amílcar Gotti que va a tener una entrevista Quiero decirles a Amílcar que compré el libro del video que me mandó ahorita Está en lista bien pronta para su lectura veremos Music unos fragmentos poéticos reimagined. de los premios Cervantes, también breves comentarios de los lectores del círculo de, del círculo de lectura. Milenio, le paso la palabra ahorita para que den detalles el programa. Gracias a todos. Bueno, apertura, buenas noches, le damos... Inicio a la noche literaria poética Millennium con el verano nocturno desde I la ciudad Agua Dulce y otras fronteras. El programa sociocultural Siempre Lectores ha sido fundado por la reconocida novelista y Tapia de raíces Aguadulceñas Seguidamente, acotación de la obra leída por la escritora y Tapia. Sí, yo quiero comentarles un libro reimagined. que leí de Friedrich Nietzsche que me llamó la atención porque es una biografía que él hace el hecho hombre cómo se llega a ser lo que es observando al hombre uno de los últimos libros del filósofo alemán Nietzsche está considerado uno de los más agudos este libro y desesperados retratos autobiográficos de la literatura moderna en el último año de su vida lúcida. Este autor es mucho más intenso de lo que es. En ocho meses, de mayo a diciembre, escribe siete obras memorables. En pocas semanas tiene un colapso licensing Cuando yo vi la redacción autobiográfica de este libro, me pareció extraordinaria. Un género singular como todos los escritos de Nietzsche. Es una pieza espléndida, literaria, donde veremos la autoalabanza, el juego irónico consigo mismo, se conjuga de modo insuperable. Nietzsche nos descubre algunos de los rasgos más fascinantes de su carácter, de su vida. A la vez, relata con concisión, precisión, admirable, el germen, la atmósfera, el sentido de cada uno de sus libros, el tono con ecos apocalípticos, siempre provocador, con que él, esta eminencia, crea en todos sus libros. Él se enfrenta a su propia obra y representa un desafío del nihilismo. Este es el comentario que yo les quería hacer hoy de este libro tan singular que me dejó impresionada. Yo no puedo leer a Nietzsche muy de seguido. Yo creo que leer un libro y después de dos o tres meses licensing. leer otro porque siento que me perturba. Pero no por eso deja de ser un genio. Gracias. Excelente, Rosa. Continuamos con Julie Buter, analista literaria, socia honoraria Millennium, eh, crítica. Adelante, Julie. Buenas noches, Círculo de Lectores Millennium escritora Rosmaritapia Tapia, directora fundadora del programa sociocultural Siembra de Lectores, poeta Aura Artists Méndez de I Canova, coordinadora. Esta noche, presento el análisis del libro titulado Cinco cuentos para una mesita de noche, del escritor panameño Luis Torber. A lo largo de nuestra historia, los cuentos han sido parte de las lecturas más buscadas de generación reimagined. en generación. Luis Torber demuestra su impresionismo literario a través de esta obra. Nos transmite reflexiones profundas, valores y principios en cada tema. La lectura de dichos cuentos elabora razonamientos originales y nos invita a discernir entre lo positivo y negativo del argumento con el concepto básico sobre la sociedad y sus vivencias, estimulando la imaginación y pensamientos creativos, empatizando con el mundo que rodea cada historia desde la perspectiva y acción sencilla de la narrativa. Ecuánime ante la exposición de hechos que lleva a comprender el aprendizaje Musical que describe reimagined. cada moraleja. Los lectores nos sentimos con una profunda conexión emocional con los personajes y sus eventos. Este breve ritual nocturno para antes de dormir adopta la oportunidad fantástica de sumergirnos a visualizar cada interpretación que persuade y permite ese cambio de opinión. Por ello, es mágico Art al List combinar los hechos reales y sugestivos que descifra nuestra mente y permite un disfrute sin prisa e interactuar con lo expresado por el autor, construyendo conocimientos específicos del texto para relacionarlo con la vida, estableciendo un rumbo bajo el concepto de la belleza en la expresión literaria, utilizando un lenguaje selecto de forma coloquial, proyectando algunas metáforas Musical y dos micro relatos que conlleva un toque especial de calma y escucha interior durante la lectura, desde el inicio hasta su desenlace, en un tiempo y espacio determinado. Nuestra mente escucha la tonalidad poética expresada en la danza de los tulipanes, los siete reales, el arpa del viento, el cabildeo de José María Sánchez Artless y aquel mi unicornio. Te invito a escoger tu favorito, ya que cada uno refleja la emoción y estilo de Luis Torbert, despertando la conciencia analítica y criterio considerado el suceso de cada palabra que estructura y evoluciona Musical la trama y reimagined. sus personajes, con diálogos adecuados, escenificados, en este episodios muchas gracias bueno, continuamos ha llegado el momento tan esperado eh, con el escritor Amilcar Gotti nuestro autor invitado del verano 2023 es un honor contar con Amilcar Gotti Peláez, novelista panameño eh, daremos una breve ejecutoria de su vida cultural y literaria Amilcar Gotti Peláez. Licenciado en hotelería, posgrado alta gerencia y maestría en gestión turística en la Universidad de Autónoma de Barcelona, España y en Alicante, especialidad en gestión turística. Ha ocupado Licensing puestos reimagined. gerenciales en las cadenas norteamericanas Hilton, Mario y otras. Su primera novela titulada Los Secretos del Acta aborda la polémica del acta de independencia de Panamá y la Orden masónica Panameña. En Amazon y Guthrie ha sido el primer número en su categoría. Su libro ha sido presentado en la Feria del Libro y más. El segundo libro se titula Artists El Amanecer Am. de Llanos, en víspera del lanzamiento. Allí se revelan las pistas para desentrañar un ataque al canal de Panamá. La obra se desarrolla entre templos de sociedades iniciáticas fraternales reales en Panamá y búnker de los norteamericanos. Hemos dado una breve reseña porque el tiempo, pero su quehacer literario es bastante extenso. Así que tenemos ahora el honor de hacer una entrevista con nuestro invitado especial, Amilcar Borch. ¿Por qué te interesó hacer un libro que hablara de, entonces entrevista con Almir con el escritor Amilcar eh, Primera pregunta: ¿Por qué te interesó hacer un libro que hablara de la Orden Masonica adelante Amilcar? Buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer por la oportunidad eh, de hablar sobre mis obras eh, para mí es un honor estar con ustedes. Eh, la razón por la cual hice este libro es porque a pesar de que muchos de nosotros lo desconocemos Panamá, por ser un, un país de paso, ha sido un lugar que, a pesar de que es una ciudad pues, relativamente pequeña comparado con otros sitios, donde ha existido una gran cantidad de grupos eh, fraternales y masónicos, eh, precisamente porque por, por la construcción del canal, del ferrocarril, aquí hubieron oriente de Francia, de España, masónicos, e inclusive en la ciudad de Colón existieron más de 30 grupos fraternales. Eh, que existieron y que existen actualmente y que en otros lugares de nuestra región en América no existe. Es en decir, es una, una característica muy particular eh, que tiene la ciudad, o sea, no solamente grupos fraternales como los masónicos sino que grupos como la logia mecánicas, eh, los grupos como los que son esto, los foresters, shepherds, etcétera. Y es precisamente porque Panamá era un país de paso, ¿no? y muchas personas relacionadas con el, el, la, la independencia de Panamá, con España, con Panamá como José Agustín Arango, eh, Pablo Arosemena, esto Art el mismo Elisario Porras, todos eran parte de la Orden masónica y obviamente Carlos Mendoza. Y eh, pienso que por esta riqueza que existía eh, y que existe, relacionado con, con las órdenes iniciáticas, pues se me ocurrió la idea de hacer una novela que abordara un poco este tema, ya que inclusive existen muchos edificios y templos ...que solían ser Musical templos masónicos, como por ejemplo el Museo de Artes Contemporáneo, que muchos de nosotros pasamos diariamente y nosotros no tenemos idea de que tienen orígenes de templos masónicos y está muy arraigado con nuestra identidad, inclusive en Colón, cuando no existía la Caja de Seguro Social, por ejemplo. Eran esos grupos fraternales los que permitían a esos afrodescendientes a realizar muchas, eh, muchas, esto, muchos apoyos relacionados con eh, cooperativas, etc. Es decir... He ignorado mucho un poco esa, esa parte de nuestra, de nuestra historia y la identidad y quise abordar en la novela un poco este tema para, para darlo a conocer, ¿no? Porque pienso que, que es muy interesante, ¿no? Excelente, Amilka. Eh, otra preguntita, ¿por qué te motivó, o sea, qué te motivó a hacer tu segundo libro que sabemos que está en víspera de lanzamiento? Eh, sería interesante, pues, que no... Ampliar un poquito. Claro que sí. La primera novela tenía que ver con el acta de independencia, ya que un, mi antepasado, mi tatarabuelo Ernesto Gotti, fue el secretario del Consejo Municipal. Y existe actualmente una polémica que pocos para míos conocemos, que tiene que ver con quién redactó el acta de independencia. Ya que el acta de independencia, a pesar de que tiene la firma de Ernesto Gotti como secretario, en los libros de historia parece que fue Carlos Mendoza. Y Carlos Mendoza fue grado 33 en la Orden Masónica. Así que yo profundizo sobre ese tema eh, y en esta nueva obra lo que hago es que profundizo más sobre las órdenes y sobre un ataque real que estuvo planificado en, en el Canal de Panamá. Eh, lo que yo trato de hacer en la novela es que yo eh, agrego imágenes, fotos, documentos de manera que aquella persona que lee la novela y, y quiere pues, obviamente profundizar en el tema puede encontrar mapas, documentos oficiales que investigué para que ellos puedan seguir eh, en su búsqueda ¿no? y profundizar un poco. Y a raíz de que las personas le interesaban el tema, quise hacer una novela que explorara más estos grupos fraternales que existen en, nuestra, en nuestro país y hablar un poquito sobre también los bunkers. Eh, existen muchos bunkers, eh, por ejemplo, en el Parque Metropolitano está el Castillo, en Fuerte Sherman. Hay, en Panamá existen aproximadamente más de 2.000 bunkers que aún ni siquiera muchos de ellos se han encontrado eh, y son parte de, pues de, de nuestra identidad, de nuestra historia y en esta novela el amanecer de Llanos, pues trato de, de, de sacar a la luz un poquito esa historia nuestra desconocida eh, que, que me parece genial, es decir a veces vamos a otros países y nos ponemos a ver tantas cosas y aquí en Panamá tenemos una serie de cosas que nosotros ignoramos y pasamos todos los días al lado de los edificios y no tenemos ni idea, ¿no? Entonces un poquito esa novela trata de rescatar estas cositas de, de nuestro país, ¿no? que, que está, Es muy rico en, en todas estas esta historia tan eh, Tan particular y que nos hace tan único Y tan diferentes al resto de la región ¿no? Interesante Estamos con Almir Gotti, Novelista panameño eh, ¿Cuál ha sido la parte del proceso De tu creación literaria o A sea, tu novela Que más has disfrutado En tu opinión Claro, mira Lo que más he disfrutado ahora ha sido en la investigación Reimagined. Yo soy neófito y soy un aprendiz Yo haciendo estas novelas yo aprendo Hace dos semanas me fui con un señor que se llama Fabio Galástica Colón, que él pertenece a muchos grupos fraternales y me fui por Colón y fui a buscar templos que tenía, no tenían ni idea que existían, templos chinos, templos de fraternidad como The Shepherds, entramos. Eh, me he estado reuniendo con exmilitares, eh, por ejemplo, con el eh, mayor Felipe Camargo y me ha dado una serie de información que I independientemente own? de nuestro punto de vista hay que hablar con todo el mundo porque si nosotros simplemente evitamos hablar con X que oye por ser quien sea, no nosotros no nos damos la oportunidad de conocer la historia. Hay que escuchar todo. Y, y claro, hay una serie de información que es desconocida y que en la historia en la escuela no se, se ve, totalmente está vetada. Y, y eso es parte de lo que trato de rescatar en la novela y presentarla y que cada lector tome sus decisiones. Sin embargo, la información está ahí. Eh, reunirme con él, con el señor Fabio Galáctica, Reunirme con eh, personas que pertenecen a la Orden Ir a las hemerotecas, buscar recortes de periódicos Ir al Consejo Musical Municipal, buscar, el, bueno, todas esas cosas Eso es lo que más he disfrutado Irme a los templos, irme a los templos en La Boca Irme a los templos de repente en Calle 13, Agarrar los días de Panamá Buscar todas esas cosas Es decir, eso es lo que más me ha gustado porque yo he aprendido y, y, esto, y he conocido cosas que no tenía idea, y, y reitero: o sea, son cosas de nuestra historia, nos hacen súper diferentes. O sea, Panamá, por eso históricamente muchas veces decimos que no somos ni centroamericanos ni suramericanos. Y que históricamente somos una. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente, bueno, uno ve eh, los inmigrantes que venían del Caribe, eh, lo que yo decir decir, hay tantas cosas, pero nosotros estamos como, como robocitos, autómatas, caminando e ignoramos todas estas cosas. Y, y, es, y es bonito explorar esas cosas que quizás en los medios de comunicación y los libros Musical no lo exploran, really y están imagined. ahí. Sales a la calle, está el edificio, está esto, y tú dices, wow. Entonces, eso es lo que más he disfrutado, ¿no? Tratar de presentar eso en las novelas, y, que, y por medio de las novelas que los lectores me digan, y que, wow, yo no sabía esto. le digo, mira, pero es que ahí está, mira. Y que wow, yo no tenía idea. Y es, y es lo que más he disfrutado, ¿no? El... Excelente, Anika. Eh, ¿Qué otros planes tienes trazado, Amirka? Y nos gustaría que nos digas los sitios donde están tus libros, cómo obtenerlos. Claro que sí, muchas gracias. Mira, el, el, los secretos del acta actualmente están en Enrique Smith, el hombre de la mancha, creo que están ahí. Inicialmente estaban, eh, estaban en Bortobello, etcétera. Ahorita está en Ríos Smith, el hombre de la mancha. Eh, estoy el 18 de marzo por lanzar El Amanecer de Llano, que tengo el póster atrás. Que bueno, lo va a estar imagined. lanzando en digital y en abril, Dios primero, va a tenerlo físicamente. Y este libro, igual que Los Secretos del Acta, yo voy a incorporar imágenes. Es decir, cuando ustedes están leyendo y de repente dicen, no, que están en el Quarry Heights y entraron por un túnel y ustedes dicen que okay, esto, ok, pasan la página, yo tengo las foto del túnel. Yo fui a Cancún y tomé la foto y tengo el plano y todo. Es decir, yo estoy incluyendo fotos, imágenes. Y lo que estoy haciendo en la novela que estoy agregando, que no dicen los secretos del acta, que estoy agregando códigos QR, Artlist, de icon. manera que cuando pasa el capítulo y el escanago en el celular lo pasa a un video o lo pasa a un reportaje, por ejemplo, donde pueden explorar. Por ejemplo, cuando nosotros enviamos en el 73 eh, de nuestro eh, eh, eh, miembro eh, del, de, en ese tiempo la Guardia Nacional a la guerra de Yom Kippur, yo no sabía eso o sea, son cosas que nosotros no sabemos nosotros estuvimos en la guerra de Yom Kippur apoyando allá y estuvimos en la guerra contra Egipto con bueno, ese tipo de cosas, yo le incluyo en la novela pongo un, eh, pongo un QR con un código que te manda el reportaje y así muchas otras cosas más que obviamente son, eh, eh, eh, son sorpresas, pero es parte de nuestra historia que ignoramos y no sabemos y entonces en esta novela yo lo que hago es que agrego imágenes, fotos, mapas, recortes periódicos y, re, y, y, y enlaces externos a diferentes puntos para que el, el lector no solamente seguir la historia, sino que seguir más información y que obviamente siga profundizando si así lo requiere ¿no? Excelente, ¿y un mensaje para los lectores, Amilcar? Nada, pues que muchísimas gracias a aquellas personas que nos brindan a los escritores eh, nuevos la oportunidad de, de, de honrarlos con, con que nos lean nuestras obras realmente al final, yo creo que todos los que estamos en este tema, no nos metemos por dinero esto es un tema en el que se sufre mucho, muy sacrificado, al Artist final nosotros lo que nos llevamos es que aunque una o dos personas te digan, wow, te leí, me encantó, ya eso para nosotros es todo, y, y eso no, es, no pasa si no hay un lector, entonces, más que todo a los lectores, gracias, eh, aunque te lea una persona, no importa las críticas, que te lea dos personas y que tú a esa persona le cambies la vida o le enseñes algo nuevo… Music eso es suficiente para mí, reimagined. independientemente de los premios, lo que sea, eso es lo de menos. Es eso, tratar de llegar a una persona que lea tu obra y que sienta que se lleva algo nuevo y que uno puede ser un agente de cambio de alguna forma, eh, gracias a ustedes. Y si no hay lectores, eso no pasa. Así que definitivamente gracias a los lectores, gracias por la oportunidad, sobre todo a los nuevos escritores, por esa confianza, ¿no? Porque cuando alguien es nuevo, definitivamente pues, es un riesgo para ellos así que muchísimas gracias, lo único que puedo decir es que gracias .io. Me ha sido un honor estar con el joven escritor Amilcar Gotti, novelista panameño sí. sí. este, para... como no, adelante Ross Amilcar nos están viendo también en el extranjero y es bueno que sepan que en Amazon pueden encontrar tu libro digital. Yo lo bajé de Amazon. Muchas gracias. Sí, el libro está en Amazon en formato digital, en Kindle en formato físico. Y Dios primero, el 18 de marzo, vamos a lanzar El Amanecer de Llanos. Eh, también esto. Y bueno, obviamente ustedes saben este cuento. Dependiendo de cuando lleguen los libros a tiempo, pues esperemos que esté en la librería en abril, ¿no? Pero muchísimas gracias, señora Rosemary, por, por mencionar eso. Se lo agradezco. Porque nos ven a nivel global. Muchas que, gracias. Que sepan que pueden las personas I que de Panamá que residen en el extranjero también pueden adquirir tu libro. Gracias. Muchas gracias. Así es. Eh, nos ven en otras fronteras Gracias, Emilia, y bienvenido a Siempre lectores, el círculo Milenio. Sería un honor serlo, que seas parte de, de el grupo Milenio. El honor sería mío. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, continuamos. Ya tuvimos la entrevista con Amil Calgotti. Continuamos entonces con la parte de la poesía. Como saben, es verano y estamos acercándonos al mes de la poesía. Así que tenemos la parte de la, de la poética de Pablo Neruda. Fragmentos poéticos. Doctora María Teresa Montejo. Profesora Gilma, profesora Berly, ingeniero Kevin Fernández, profesor Jairo Igualá, licenciada Julie. Buenas noches. Hora al pan uno. Con harina, agua y fuego te levantas, espeso y leve, recostado y, y redondo. Repites el vientre de la madre. Equinoxial germinación terrestre Pan, qué fácil y qué profundo eres En la bandeja blanca de la panadería Se alargan tus hileras como utensilios, platos o papeles Y de pronto, la ola de la vida Music La conjunción del germen reimagined. y del fuego Creces, creces De pronto como cintura, bocas, senos, colinas de la tierra, vidas Sube el calor, te inunda la plenitud poeta Pablo Neruda. Gracias. Profesora Gilna, ingeniero Kelvin. Oda al pan número dos. O pan de cada boca, no te imploraremos, los hombres no somos mendigos, de vagos dioses o de ángeles oscuros, del mar y de la tierra. Haremos pan, pan. plantaremos de trigo la tierra y los planetas. El pan de cada boca, de cada hombre, en cada día, llegará porque fuimos a sembrarlo y hacerlo. Musical no para un hombre, reimagined. sino para todos. El pan, el pan para todos los pueblos. Y con él, lo que tiene forma y sabor de pan, repartiremos la tierra, la belleza, el amor. Todo eso tiene sabor de pan, forma de pan, germinación de harina. Poeta Pablo Neruda. So soneto, soneto de agosto. Adelante. El camino mojado por el agua de agosto brilla como si fuera cortado en plena luna, en plena claridad de la manzana, en mitad de la fruta del otoño. neblina espacio o cielo, la vaga red del día crece con fríos sueños, sonidos y pescados. El vapor. De las Music Licensing en Reimagined comarca. Palpita el mar sobre la luz de Chile Todo se reina. Se reconoce como el metal. Se esconde en las hojas El invierno en Su estirpe Y solo ciegos somos Sin cesar solamente Gracias a la escritora Gilma Suley Continuamos con el Jaira voilà. Regresa lluvia anterior, a tu nido anterior, vuelve agujas al pasado, hoy quiero el espacio blanco, el tiempo del papel para una rama de rosal verde y de rosas doradas, algo de la infinita primavera, que hoy esperaba en el cielo abierto y el papel esperaba. Cuando volvió la lluvia a tocar tristemente a ventana, luego bailar con furia desmedida sobre mi corazón y sobre el techo ha reclamado su sitio, pidiéndome una copa para llenarla una vez más de uvas. Muchas gracias. Continuamos. La tierra, .io. La tierra verde se ha entregado a todo lo amarillo, oro, cosechas, terrones, hojas, granos. Pero el otoño se levanta con su este estandarte extenso. Es tú la que veo, la que Music lo reparte, las espigas. Veo los monumentos de antigua piedra mía. Pero si toda cicatriz de piedra, tu cuerpo me responde. Mis dedos reconocen de pronto estremecidos. Poeta Pablo Neruda. ¿Todos participaron? ¿Va Art a Artless Ah, Julie. Estamos con la licenciada Julie Butek. valsiere cierre, Julie? Oda o. a la tristeza. Y enterraré, tristeza, tus huesos roedores bajo la primavera de un manzano. Cuando muera, Music quiero tus manos en tus Quiero la luz y el trigo de tus manos amadas pasar una vez más sobre mí su frescura. Sentir la suavidad que cambió mi destino. Quiero que vivas mientras yo te espero. Quiero que tus oídos sigan oyendo el viento. Que huelas el aroma del mar que amamos. Y que sigas pisando la arena que pisamos. Quiero que lo que amo siga vivo, Art y a ti te amo. y canté sobre todas las cosas. Poeta Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura, destacado e influyente artista del siglo XX. Muchas gracias. Music Licensing Reimagined Ahorita tienes el, el micrófono apagado. Ahora sí ya. Continuamos con breves comentarios. Eh, Estela, actora panameña, desde Harva. Adelante, Estela. Gracias, un placer de estar con ustedes. Siempre me encanta, me encanta esta parte de, de poesía. Y, por ejemplo, también el comentario de Rosemary sobre Nietzsche, que es que para mí fue un, un escritor, un filósofo fabuloso, que dicen que se volvió loco fue por la naftalina. Parece que la naftalina fue lo que le hizo eh, aburrir sus problemas mentales. Esos son unos de los cuentos. En todo caso, él era profesor en, en la Universidad de Waal, en Suiza. Como saben, yo soy media panameña de agua dulce y media suiza. Entonces les voy a hablar de un libro que leí, que leí recientemente que se llama El último vuelo del general y está escrito por Germinal Sarasqueta Oyer, primo mío. Y él, eh, este eh, cholín que lo llaman, Germinal Sarasqueta, él estudió todo lo que tiene que ver con, con aviones, con todas esas cosas. En Estados Unidos, yo recuerdo que se fue, se vino para acá muy jovencito y estudió todo esto y luego ejerció. En, en Panamá. En todo caso, él habla del último vuelo del general, del general Torrijos, pues que todo el mundo siempre tuvo tantas, eh, tantas incertidumbres que habrá pasado, lo habrán matado, si ¿Sí fue una mano criminal, si ¿sí fue una bomba, ¿qué, ¿Qué fue. Clínico, en todo caso, él hace un estudio muy, muy muy como, como, pues, como pueden pensar los, las personas que, que saben de la aviación y muy sistemático, llevando al lector, y despeja las dudas de que en realidad no fue un, provocado por un acto criminal, sino, eh, y examina lo que hace en primera eh, cuenta, cómo se, se llegan todos los, cuando hay accidentes de avión, cuáles son las causas. Entonces va llevando así, va informando. Y luego eh, llega a la conclusión que es un SIFT, t que es Control Flight Into Music Terrain. O sea reimagined. que el piloto no pierde el control del avión, sino que se estrella controlando el avión, <risa> o sea, el, com el comando con el avión. y eh, pues que puede ser, y él lo, lo habla ahí, de que puede ser un avión que está mal mantenido y, y pues también habla de, de cualidades o defectos del de general Torrijos que era muy impulsivo, muy impulsivo y muy y, y que no atacaba las, las leyes que tenían que beber, que no podía viajar en tal y tal y tal. Total, analiza todos los puntos, los factores que I probablemente I llevaron o. a que ese avión Avión, tal vez no estaba en perfecto estado tal vez hubo un error humano etcétera va llevando toda la, la historia muy muy pedagógicamente a, hasta llegar a la conclusión de que no Musical fue un acto criminal. Tu caso es interesante y bueno es, es un escritor panameño que estudia mucho eh, todas estas, eh, todo lo que tiene que ver con la, los aviones, la aeronáutica, todo lo que tiene que ver por, en, con ese aspecto. Entonces, se los recomiendo, pues, porque para todos, yo recuerdo cuando, cuando hubo ese accidente, lo primero que uno pensó fue que lo, lo mataron, y hubo una bomba o Artist cosas de eso En todo caso, aquí se disipan las dudas y está bien escrito en ese sentido. Entonces, se los recomiendo. Gracias, muy interesante. ¿verdad? Bueno, también tenemos otro autor veragüense, en Carolina, el doctor Genaro Marín. Music Licensing Reimagined. Bienvenido, doctor. También poeta, igual que Jairo, dos veragüenses. Gracias, sí. De Santiago. De eh, Martincito. Uh, muy buenas noches. Les traigo saludos del grupo Spanish Writers, de Greenville, Carolina del Sur en donde estamos celebrando la presentación de, de mi libro Versos de un soñador, Artless que son, o. Uh, es, una, uh, es un, uh, una presentación de 70 poemas sobre la vida que está siempre en cambio, la tecnología de la educación, el impacto de inteligencia artificial, es un, que es un tema nuevo que, en donde se, se entiende que Music no licensing a sino anticipar nuestras acciones más allá de la realidad presente. Les quiero ofrecer uno, un verso o algo así, del, del poema Nueva Vida. Motivados los chiquillos se dirigen a la escuela, sin pesados libros ni motetes en la espalda, mentes frescas abiertas con guirnaldas que anticipan descubrir fantásticas secuelas. Artless Llevan un I. iPad o. como herramienta de la era, códigos que expanden su imaginación, archivan en la nube, expanden su visión, se abren campo libre y sin fronteras. Artless Cada día I. sus vidas despiertan más ideas, sin, sin agendas que les ate mente o corazón. Se abren con nuevos instrumentos, se absorben con nuevos instrumentos en un mundo ordinario y espontáneo. Magia que ofrece lo instantáneo Music opaca rutinas, Los iPad los encamina cual portentos hacia entidades que viven en pantallas. Se, creen, se crean aventuras a más imaginadas en juegos simulados de ultra realidad. Denuncia, denuncia en la frontera de la calamidad donde hay niños, con hambre y falta de agua. Muchas gracias. Artlist.io Oh, perdimos el, perdimos el volumen. Pues no, perdimos el internet. ¿Ya? Bueno, sí se congela a veces. Continuamos con la profesora Gilma Zuleika. Buenas noches a todos. Music Licensing con ustedes. Reimagined. Eh, algo muy especial para mí, no sé si es, siempre uno tiene algo secreto o algo especial, este libro que conseguí en la Universidad de Panamá, un balbo hace muchos años, más de 40 años yo creo, eh, donde es el declamador sin maestro, me encantaba declamar y pueden ver que las hojas están bien, ya van maltrataditas, pero... Eh, fue un libro y es un Art libro que, es social, que lo guardo, he regalado muchos libros, algunos académicos, pero este no no, no lo suelto eh, y es de una poesía, bueno, tienen muchas poesías del declamador Simátor, pero en especial me encanta este, que es Juan eh, de Dios Pesta, Pesta. Music este licensing llorando, viendo Gary, actor, de, actor de Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía, Eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico rey. No puedo leer todo el poema, pero voy a leer el principio al final. Dice, ¿cuántos hay que cansados de la vida enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su vida? Ay, cuántas veces al reír se llora. Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora el alma el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojas nuestra planta pisa, lanza la faz la tempestad del alma, un relámpago triste la sonrisa. Oh. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breve mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto, y también a llorar con carcajadas. ¿Quién fue este Juan de Dios pesa Dice que hasta el Music principio del siglo el poeta más conocido y más leído de México, y que su obra se tradujo a muchos idiomas, el ruso, al francés, al inglés, al alemán, al húngaro, al portugués, al italiano, al japonés. Su obra es muy amplia. Me encantan los poemas. En Lo que puedo dramatizar en el tiempo que podía memorizar, pues ya me cuesta un poco, pero podía declamar estos poemas y me encanta siempre cuando son Artless dos voces, dos actores, dos personas o personajes y por eso pues lo traigo hoy para compartirlo. Es un secreto que tengo, siempre me ha encantado la poesía y me gustaba mucho declamarla, ya casi no lo hago, pero eh, quería compartirles esta hermosa poesía, ojalá lo puedan leer por A él le recomiendan ver a Garrick, dice yo soy Garrick, cambiarme la receta. Sí, no quise leerlo todo, sí. pero sí es hermoso. Y Garrick, eh, puedo, puedo compartir que Garrick era era un, uno de los grandes del teatro inglés del siglo XVIII actor, dramaturgo, poeta, director productor y consiguió ser el primer actor enterrado en la abadía Westminster en el rincón eh, Artlist I.O. Okay. Así que este, es muy lindo este, este poema, me encanta eh, me hace reflexionar, pensar pienso que todos debemos, debemos lo que no lo han leído, leerlo y reflexionar sobre la vida y que seamos muy felices, a pesar de cualquier dificultad que tengamos. Music licensing reimagined. Interesante profesor Gilma. La verdad es que México ha dado grandes glorias en la poesía. FAS, toda esta gente, wow, ¿no? Otros escritores ¿no? renombrados y han dejado un gran legado. Bueno, entonces continuamos. Eh, siempre tenemos allí un, una nota ecológica del ingeniero Kirby, se voy a comentar, se llama Contra la sostenibilidad de Andrew Escribán Artlist.io dice pues que la sostenibilidad ¿qué es la sostenibilidad? pues si uno hace una prueba e investiga en Google se verá pues un montón de fotos de reacciones de la tierra dibujadas entre flechas que simbolizan el reciclaje, montaje con unas manos que sostienen con un eh, la sostienen con extremo cuidado, bombillas cubiertas de césped, eh, pues estamos inmersos en una opción que nos indica eh, que pensa, a que pensar que si algo es sostenible significa que cuida el planeta. Pero no es así. La sostenibilidad se ha transformado en una brújula averiada que en vez de hacer hacia el futuro nos aleja de él con falsas promesas de cambio, la economía circular, la neutralidad de carbono, el, el, el coche eléctrico o las finanzas verdes con, son solo algunos de los cimientos sobre lo que se ed, edifica. La sostenibilidad convertida en un elemento más de la mercadotecnia empresarial e institucional para construir un mundo nuevo y recuperar el futuro, necesitamos antes que nada desmontar los andamios económicos, ambientales y sociales sobre los que the se asienta el desarrollo sostenible, pues solo así, Seremos capaces de planificar un bienestar compartido y democrático en el que decidamos por dónde transitar dentro de, la, de los límites de lo posible sin ser deslumbrados por el brillo cegador de las promesas, vacunas, vacuas de la sostenibilidad. Gracias, Kervin. Kervin, todos Artless los item. Fernández, todos los meses nos da una... Eh, una nota ecológica de ¿no? es sus estudios que él, ¿no? realiza y realmente siento que no hemos nutrido y no ha dejado siempre la inquietud de que tenemos que hacer algo por el planeta el rostro del planeta verde Gracias Musical que todo el apoyo de todo estos años y esperamos seguir contando con tu la orden. ecológica y algún día ver tu libro de ecología sí así. así será bueno, entonces continuamos ya para el cierre con nuestra fundadora, la escritora panameña Rosemary Tapia. Adelante, Ros. Buenas noches. Los vuelvo a saludar. Esta ha sido una noche interesante, diferente a todas Outless las noches que he con el escritor invitado, con la nota ecológica tan interesante. Las lecturas de Kermit siempre son interesantes, el comentario de Estela. Yo siempre pensé que era un atentado. Para que vean, ese es el pensamiento de todos. Y despedirnos y darle las gracias a todos los que nos ven desde las redes sociales, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Porque yo sé que esperan este programa. Incluso le ponen el subtítulo en Artlist.io en español. Y invitar a Milka Gotti al escritor, a que se incorpore al círculo de lectura milenio para que todos los meses pueda comentar una lectura de un libro de él o de sus lecturas, porque me di cuenta que es un investigador. Entonces, Musical a mí me llamó mucho la reimagined. atención después del video y también es muy buen productor de video. Vean los videos de, de Amilcar para que vean. Es difícil hacer un video y los, los videos están impecables. Bueno, me imagino que habrá estudiado esto, porque lo hace profesionalmente. Bueno, les doy la despedida y también los invito para el próximo mes que nos acompañen. Un abrazo. Artlistio.